¡Derechito al vicio! Somos R. Cine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de los sobrecitos de Fortnite de la colección de la temporada número 10, que ya hace mucho tiempo no encontramos en los kioscos de todo el país de Argentina. Pero que solamente podés encontrar en alguna feria. En una feria de cartas. En algún local de cartas o en un distribuidor. Que todavía tenga colecciones anteriores. Así que vamos a ver. Qué, cuáles eran las cartas más poderosas de esta colección. Cuáles son las que nos pueden salir. Y si tenemos alguna de estas. Tenemos alguna de estas que haya salido. En las remakes. En los sobrecitos mixtos de las primeras colecciones. O si vamos a poder expandir. Las primeras colecciones que todavía nos faltan muchas cartas para completar. Todo esto otro de ustedes gracias a nuestros auspiciantes de siempre, nuestros oficiantes de esta ocasión, ¿es? ¿eh? ¿Bizcochitos 9 de oro clásicos? A veces me pregunto si se venderán bizcochitos 9 de oro fuera de Argentina, ¿de qué otro país? ¿Cómo se llaman en otro país? Nine of Gold, se llama Nine of Gold, Nine of Golden, ¿cómo se llaman? ¿Y qué sabor tendrán? ¿Tendrán el mismo sabor? No lo sabemos. Pero bueno, son perfectos para estas tardes de puros matecitos, de lecturas de mangas. Y recuerden que tendremos en esta semana varias reseñas de mangas, varios unboxings. Así que pégate al canal de RDC Cine, que vamos a seguirnos derechito al a todos, toda la semana. Pero bueno, arranquemos con esta colección número 10, que como ustedes verán, el paquetito viene, el paquetito viene de un color blanco con líneas rojas. Ya teníamos algunas cartas metalizadas en esta colección de temporada número 10, siempre de la página de FlashCondor.com.ar. Vamos a ver que va a salir una nueva colección dentro de poco. Vamos a ver qué personajes tenía. ¿Qué personajes habrán salido? Porque la caja número 10 todavía no la abrimos Hay varias cajas de las primeras colecciones Que nos gustaría conseguir para poder abrirlas en el canal Con varios sobrecitos que tienen Comentanos cuáles son las cajas que te gustaría que abriéramos Cuáles son las que faltan Vamos a ver que en este sobrecito tenemos Cinco cartulis La primera que nos encontramos es la carta de la Brigata Que tiene acá un fondito naranja un bonito naranja flúor Con 810 puntos de ataque Bastante bien Pensé que iba a tener menos puntitos de ataque Pero en la colección de ella tiene bastante puntaje El siguiente es La pistola Pulsar 9000 Una Pulsar 9000 tipo puño, tipo ninja Con 860 puntos de ataque Tiene un valor de 1.850.000 pavos Y es la carta 1687 de la colección Vamos por la siguiente que es el dispositivo de tormenta, un dispositivo para saber, para saber si llueve, para saber si haces torta frita, si haces matecitos ahí en la tarde. Con también 860 puntos de ataque, ambos empatan por completo y es la carta número 1555 de esta colección. O por la siguiente que, este ya nos había salido, es increíble. Pero este nos salió, me acuerdo que nos había salido metalizada en los sobrecitos remixados es el Rey Flamingo él eh, lo vemos a John City disfrazado de flamenco con 950 puntos de tecnología, la carta 1649 de esta colección Seguido, seguidote ¿Eh? el pico Robo grecker, es un pico pero taladrador, un taladrador de mano con 850 puntos de ataque, con un fondo entrerejado ahí, luor naranja y es la carta 1582 de esta colección el primer sobrecito bastante sencillito pero bueno, nos salió una brigada y tenemos a un rey flamingo vamos por el siguiente vamos a ver, y si se habrán dado cuenta si tienen una mirada de su poderosa Notarán que en el fondo tenemos algunos sobrecitos de los unboxings anteriores que, tuvimos, que estuvimos abriendo durante estas semanas. Te preguntarás, ¿qué haces con esos sobrecitos? Y es exactamente lo que te preguntamos. ¿Qué haces vos con tus sobrecitos después de abrirlos? ¿Los tirás? ¿Los reciclas? ¿Los pegas en tu carpeta? ¿Los pegas en la pared? ¿O haces un fondillo disco, un fondo disco con el color... Del laminado que vemos adentro de los sobres. ¿Qué hace? Comentanos porque nos interesa saber qué podemos hacer con todos estos sobrecitos vacíos. Vamos a abrir el siguiente. Tenemos 5 cartas en este sobre. La primera carta que nos encontramos es, epa, una pistola de atomizador 9000. Ya vemos que hay varios armamentos parecidos. Con 830 puntitos de ataque, es la carta 1601 de la colección. Seguido del rifle, ojo, este ya está más copado. El pistón de vapor, un rifle total que tiene 940 puntos de ataque tipo ninja. Es la carta número 1611 de esta colección. Bastante copado, seguido de... ¡Paleo Luna! ¡Paleo Luna, que es un... ¿Es un Velociraptor que se comió a una chica o es una chica que tiene el casco de Velociraptor? Tipo tijera con 880 puntos de ataque, tiene el valor de 1.650.000 puntos de pavos Y es la carta 1635 de esta colección, o por la siguiente que es... El Pico Sparkle Sight, una guaraña brillante con 755 puntos de resistencia. Recuerden que a veces los puntajes varían y siempre podés jugar con el puntaje que más te conviene. Hay cartas que son de pura resistencia y hay cartas que son de pura tecnología. Vamos a ver que esta es la carta 1571 de la colección. Se Seguido de. El ala delta carpa voladora. Una carpa totalmente roja. Una carpa para dormir mientras caes con estilo. Con 750 puntos de tecnología. Es la carta 1644 de esta colección. Y esta mano, la verdad, tuvimos un solo personaje. Y varias armas que algunas están interesantes. Y interesantes para seguir completando esta colección de la temporada número 10. Vamos por el siguiente sobrecito. A ver, si, a ver si nos sale algo genial. A ver si nos sale algo fantástico. Si nos sale este personaje que creo que nos salió en uno de los sobres remixados. Me gustaría tener la edición del sobrecito original. Vamos a ver, tenemos 5 cartas. La primera que nos encontramos es... La mochila Remus Calavera. El perrito calavera se pone en tu espalda con 795 puntos de tecnología tipo tijera y el fondillo fluor naranjesco. Es la carta 1634 de esta colección y vale 1.200.000 pavitos. Seguido del graffiti. ¿eh? graffiti, Nombre graffiti. El graffiti de la Copa. De la Copa de los Campeones. Con 870 puntos de resistencia pura. Bastante bien. Tipo puño le gana al tipo tijereta. Ya es la carta 1685. Sí. Seguido de la. Mochila Crio Hops. Una mochila criogénica para poder guardar a tus conejitos o a tus mascotas, como esas mochilas que sirven para que puedas llevar en el subte a tu perrito o a tu gatito, es tipo palma con 700 puntos de tecnología en la carta 1652 de esta colección, seguido por... La mochila striped Stalker, oh, oh, oh, oh, oh. tiene 780 puntos de tecnología, es una mochila de tigre pero que viene con unas nunchakus como para que puedas conanchuquear con de todo a otros ninjas. En la carta 1623 de esta colección tipo palma, tiene un valor de 1.150.000 puntitos. Y la última, la última de esta tanda, la última de este sobrecito es... El EDEE, -e. <risa> el -e -e, o EDEE, -e, es tipo tijeras, un robot lavarropas, un robot de combate total con 840 puntos de tecnología, 700 de ataque y 660 de pura resistencia. Tiene un valor de 1.400.000 puntitos. <risa> es la carta 1653 de esta colección. La verdad, entonces hasta ahora en la colección número 10 no nos encontramos con cartas metalizadas, no nos encontramos con, con cartas así alucinantes brillantes Arcoiris Pero, pero, pero Nos encontramos con personajes muy copados Con muchos accesorios Como este de conejitos Criogénicos Y en algún momento Nos vamos a encontrar Con la furra La furra llama La vamos a encontrar En alguna de estas colecciones anteriores Así como conseguimos al flamingo Y vamos a ver Vamos a ver que Tienen buenos puntajes La tanda de las cartas De la colección número 10 Tienen buenos puntajes Así que todavía puedes jugar con ellos Todavía puedes hacer masitos Con estos personajes Para poder Tener un más poderoso y completar tu colección. Comentanos cuál colección anterior de los sobrecitos te gustaría que abriéramos. Comentanos que siempre vamos a estar ahí de cacería, yendo por los parques, por las ferias, por las ciudades, por las distribuidoras. Y recuerden que siempre que nos preguntan de dónde puedes conseguir estas cartas, dónde puedes comprarlas, en qué lugar las están vendiendo, recuerden que nosotros somos cazadores. Si sí, vamos a todas partes, vamos a todos los kioscos, vamos a todos los lugares donde hayan cartillas. Así que, si en alguna llegamos a encontrar un mega, un, un mega montón de cartas, un mega montón de colecciones, y nos dicen, hey chicos, acá vendemos de todo, vamos a estar diciéndoles y compartiéndolos con ustedes. Somos y esperamos que esto te haya divertido, hecho pasar el rato, entretenido, acompañado tu matecito con algunos bizcochitos, y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre, sería, yéndonos derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, siempre.